¿Vale? Pero esta patrulla es un poco salvaje, llamémoslo así. ¿no? Porque si queremos expandir la patrulla con este. Uh, con esto de aquí. No, esto no funciona. ¿Verdad? ¿Vale? Hay que buscar una solución a esto. No. Yo esto no lo dejaba así. Quiero decir, ahora me diga, va, vamos a hacer una patrulla de 6. Pa, pa, pa, pa, pa, no. Y lo de las macros tampoco me ha convencido. Y si me creo una array, array con todas las posiciones, ¿dónde creo el Array con todas las posiciones? Buena pregunta. <risas> <risas> Buena pregunta. Depende de cómo quiera hacerlo, si hacerlo, ¿vale? Vale, me gusta esa forma de pensar porque quiere decir, puedo tener que las entidades tengan cada una sus propias patrullas... Y por tanto, lo que tendríamos es que cada entidad tendría espacio para almacenar patrullas o tener patrullas globales. ¿Y no podemos hacer un mixto? tener patrullas globales y cada entidad tiene un puntero a la patrulla Correcto. Puedo tener 3, 4, 5 recorridos de patrulla globales y a cada entidad asignarle uno. Y entonces la entidad tiene un puntero a una patrulla global que es la que usa. Entonces yo lo que voy a necesitar es guardarme estos datos que son los que me cambian, ¿vale? La entidad va a necesitar seguir teniendo un step para recorrer la patrulla, ¿vale? Vamos a tener el step para saber en qué punto de la patrulla está, o podríamos usar un puntero directamente, que sería otra opción. Si tenemos la patrulla como un una array de posiciones, 2D, pues podemos estar apuntando a una y coger las dos posiciones y sumar dos y apuntar a la siguiente, y entonces podríamos poner un marcador al final cuando llega al final ponemos FF que es una posición menos uno menos uno en pantalla no tiene sentido, pues si tenemos un menos uno menos uno, pues es que se ha acabado la patrulla y que vuelva al principio ¿qué opción nos gusta más? y ahora, ¿cómo lo hago? quiero, me gustan las patrullas globales a las que apunto, me ha gustado ¿cómo lo hago? pues está muy bien sugerir pero hay que implementarlo ¿Quién se responsabiliza de esos datos? El control de IA. Me ha dado la corriente al oírlo. Porque estamos usando un modelo que presupone... Entity Manager. Podría hacerlo Entity Manager, que se responsabiliza de las patrullas, pero a mí Entity Manager me sugiere que se, que se ocupa de entidades. Podemos hacer un Patrol Manager. ¿Vale? Es Lo apropiado en nuestro modelo es que para los tipos de datos lo que tengamos es manejadores independientes, ¿por qué? Porque si metemos que Entity Manager empiece a ocuparse de todos los datos deberíamos de llamarlo Manager a secas y se convertirá en una bola enorme, infumable, inmanejable, llena de datos y código que no es lo que queremos, Vale, queremos tenerlo separadito. Además, cuando somos tres trabajando en un equipo, viene bien que si las responsabilidades de los archivos de código están independizadas, cualquiera puede individualmente tocar sabiendo que no va a fastidiar a los demás. Si mantienes la API y tocas, no fastidiarás a los demás. Es de lo que, de lo que se trata lo de independizar, ¿vale? Así que, bien, vamos a crearnos un Patrol Manager, ¿no? Manejador de patrullas, y esto, patrol.s, vamos a hacerlo a mano y luego ya lo haremos un poco más mejor, ¿no? Quiero una patrulla, como la que tenía ahora, que íbamos de 6.6 a 32.40, ¿qué hago? Patrol1 por ejemplo. Punto de w, ¿por qué de w? Una palabra a la vez, ¿por qué quieres una palabra? ¿Qué? Da igual, si vas a producir. w te produce dos bytes y db te produce un byte, y si pones dos db, produce dos bytes. Quiero decir, aquí no estás, aquí no estás ejecutando código. Cuando él dice de cargar a la vez, es porque si ejecutas una instrucción que hace dos bytes a la vez, en ejecución, tardas menos. Pero aquí no estás en ejecución, esto te lo hace el ensamblador. El ensamblador con dw te genera dos bytes, y con .db, .DB te genera dos bytes. No hay ninguna diferencia. El El orden. Sí, efectivamente hay una diferencia, no en cuanto a la generación, pero si yo pongo esto, y pongo esto de aquí arriba, aunque lo parezca, no son lo mismo. Esto de aquí abajo me va a producir el byte 6, byte 5, lo de arriba me producirá byte 5, by 6, porque Amstad es Little endian. y si yo meto una palabra 16 bits el de menor peso va primero ¿vale? y eso es así porque claro, si yo quiero poner aquí un puntero o un lo que sea, se almacenan y little endian entonces si yo los quiero visualizar cuando los estoy poniendo en mi fichero en el orden en que va a salir en memoria, mejor lo pongo con db porque si no puedo sentirme tentado de pensar que están en este orden en memoria y luego cometer errores ¿vale? 6.6 por ejemplo más cosas 3240 no lo he puesto en esa decimal antes lo voy a poner en decimal también va, para que nos gusta el decimal también ¿no? 3240 añado un tercer punto para que hayan más por ejemplo 5 120 y qué pongo para terminar la patrulla ¿Mm? en la y sí, tienes hasta 200 160 por 200 bueno en este caso en bytes 80 por 200 ¿Sí? 5 no porque se va a quedar temblando importante bien que no llega al final menos 1 ¿cuántos menos 1 pongo? con 1 basta ¿por qué? En cuanto vea que la x es menos 1, ya no necesito comprobarla la y. Con un menos 1 al final es suficiente. Vale, esta patrulla... Voy a hacer una pregunta. ¿Voy a poder hacer la cíclica? Es decir, ¿voy a poder hacer mis 3 y volver al primero? Vale, ahí es donde voy. Si yo me guardo un puntero al principio de la patrulla, a esta etiqueta, y tengo un contador para saber en cuál estoy, voy a tener un coste, y es que en cada iteración voy a tener que sumarle a esto el desplazamiento para acceder al, al byte, pero podré volver a empezar. Sin embargo, si yo solamente tengo un puntero y lo incremento en 2, lo incremento en 2, lo incremento, cuando llegue al menos 1 no sé cuánto hacia atrás estaba porque esto podría ser de 3, de 5, de 7 entonces tengo dos opciones, o me guardo dos punteros por ejemplo, el puntero al inicio y el puntero a donde voy ahora para que el del inicio me permita volver o me guardo solo el puntero al inicio y el contador como tenía hasta ahora que me permite acceder como si fuera un array, un índice i también puedo guardar después de menos uno un puntero al primero, que es otra opción o la cantidad de bytes hacia atrás. ¿Vale? Voy a guardar el puntero hacia atrás, que es más fácil, porque hago así. No tengo que hacer restas ni nada. Vale, Aquí pongo una dirección de memoria, la de patrol 1. Cuando veo un menos 1, pongo en el puntero el del principio y ya hago cíclico. Estas son las cosas que uno tiene que pensar. Pero si no lo pensamos en el momento, no, no caemos en... Claro, yo lo voy a hacer y lo hago para 3... Resto 3 y luego cuando tengo una patrilla de 4 ya no va, si quiero hacerlo cíclico, entonces tengo que pensar estos detalles porque somos nosotros quienes estamos creando las estructuras de datos, esto es una estructura de datos, la estoy diseñando, estoy haciendo cómo funciona, Les pues tengo que crear su funcionamiento interno, luego vosotros vais y usáis un vector de la STL, usáis un map, usáis un hash map, usáis cualquier, y todo esto va así por dentro. Es decir, tiene que estar diseñado el, cuando meto un elemento, ¿dónde se pone? Cuando borro uno, ¿cuál se desplaza? ¿Dónde me guardo los bits? Todo eso tiene que estar diseñado, ¿vale? Funciona igual. Bueno, tengo una patrulla, que la tengo aquí en patrol.s, mi patrol manager de momento solo son unos datos, me haré una función de init, ¿no? man, patrol, init, Voy a, no me voy a entretener con los comentarios ahora mismo Que no hace nada Man patrol Get por ejemplo ¿No? Que me devuelva la patrulla en HL ¿Parece bien? Como solo hay una de momento me la de Pero con esto puedo acceder a distintas patrullas Por ejemplo ¿Vale? Ahora me crearé el .h.s para hacer estas funciones globales. Y de aquí estas dos. Esto no lo quiero global, no quiero que se acceda desde fuera. ¿Vale? Man patrolinit lo llamo desde el game Vale aquí Tengo que incluir las cabeceras, incluir las cabeceras? Correcto ¿Vale? Ya tengo mi init y ahora el get lo tendré que hacer donde lo necesite. ¿Y dónde voy a necesitar hacer el get? Lo voy a necesitar en mi control de IA. Que por eso es importante que sea un get, porque va a ser mi sistema el que va a llamar a un manager para pedirle un dato. No va a acceder directamente a su dato. ¿Vale? Dime. Porque HL es un registro del juego estándar, no requiere el prefijo de, de instrucción extendida, es más rápido. Y mientras pueda usar HL, como solo es una dirección, no lo voy a utilizar para más uno, más dos, más tres. ¿Vale? Solo es una dirección, no me, no me preocupa. Mm, ya puedo acceder a la patrulla, ¿y ahora qué? Podemos poner que todos tienen la misma patrulla, de momento, para probarlo. ¿Sí? ¿Vale? No, no, nada. ¿Qué nos falta? ¿Qué hemos dicho que íbamos a hacer? Hemos dicho que ahora lo que vamos a hacer es en nuestras entidades no vamos a tener un patrol step como teníamos ahora, sino un puntero a el movimiento que toca hacer de patrulla. ¿Sí? sería lo suyo vale, así que dw y aquí le pongo ceros y a esto lo voy a cambiar el nombre a next ai patrol step voy a dejar como patrol step todavía, solo que ahora patrol step es un puntero tiene dos bytes vale tengo dos bytes para el patrol step, el byte bajo y el byte alto porque es un puntero. ¿Sí? Vale, ahora que tengo mi puntero, me vuelvo a mi IA. ¿Quién inicializa ese puntero? ¿Quién me pone la patrulla al principio? El standby, que es el que inicializaba antes. ¿Sí? ¿Vale? Me voy a standby. Y aquí yo inicializaba a cero el patrol step, ahora tendré que inicializar el patrol step a el principio de la patrulla. Así que aquí es donde yo voy a llamar al man patrol get, que me devolverá en hl la posición. Y ahora puedo poner esa posición en el ai patrol step l, que pondré la l, y en el h que pondré la h. ¿Sí? pongo el puntero directamente en la estructura de datos de mi entidad he obtenido con el mal patrol get el puntero al inicio de la patrulla y se lo he puesto a mi estructura y ahora ya estoy apuntando al primer paso que tengo que dar con lo cual de ahí ya puedo obtener las coordenadas x y ¿Sí? Me ponéis caras raras ¿lo habéis entendido o no? dudas Vale, ¿me sirve de comprobación esto que tengo aquí arriba para algo? O... ¿No? ¿Qué tengo que hacer ahora? ¿Qué hago? En mi estructura de datos hay un puntero que está apuntando a las dos coordenadas x e y de las, del siguiente movimiento que tengo que hacer. Y ese puntero es el patrol step L, patrol step H. ¿Qué hago? Cargar en... La, en, la, en... la posición de la I a la que está apuntando X. La posición de la I a la que está apuntando X. Me encanta. Vamos a ver, no puedo cargar nada si no sé de dónde. Claro, es decir, tengo un puntero guardado en mi estructura de datos y ese puntero está apuntando a las coordenadas X y del siguiente movimiento. Y ese puntero no lo tengo aquí todavía. Tengo que recuperarlo, está en la entidad, está en memoria. No lo tengo en registros. ¿Vale? Recapitulamos, está aquí. Tengo las coordenadas 12 y 13 de mi entidad el AI Patrol Step L y H, que es un puntero. Y el puntero apunta... A las coordenadas x y siguientes que tendré que hacer, pero ese puntero está guardado en la estructura de mi entidad, tendré que obtener ese puntero ¿sí? en vez de hacer estas comprobaciones que hacía aquí arriba ¿vale? todo esto ya no me vale porque ahora ya no tengo que comprobar en qué step estoy, ahora lo que hago directamente es coger el puntero ¿no? ¿qué hago? cargo en A ¿Sí? ¿En? ¿Y por qué? ¿Qué voy a meter en, e en AIAM en X? La A. ¿Y qué es lo que he metido ahí? Si sí hago esto. ¿Qué es, lo, ¿Qué es lo que he metido ahora mismo en X? que veo que la mitad de la clase estáis totalmente desconectados porque he hecho esto como si hubiera metido el registro R puedo meter R, J prueba con el registro J, a ver si va mismo ¿no? y si va, ¿eh? y si y sí, si, y si, como diría José Mota, y si sí si. A ver, recapitulamos, cojo la dirección baja de un puntero, tengo un puntero guardado en mi estructura de memoria y ese puntero está apuntando a coordenadas x y, con lo cual lo que he metido en a es de la dirección de, mem de memoria de ese puntero la parte baja y eso se lo meto a la x de mi objetivo, ah, ahí mismo, a la dirección de memoria, tira No hombre, no, tiene sentido, ¿Qué es lo que estoy cargando ¿Eh? Media dirección de memoria cargado, ¿vale? Es como si vas a un bar y ponme medio bocadillo. Solo que aquí no nos sirve de mucho. ¿Sí? ¿Podríamos cargarlo en L? ¿Podríamos? ¿Así? ¿Ah, ¿Alguien se está haciendo preguntas respecto a esto? ¿Eh? ¿Cómo podríamos cargar HL directamente? No, no, porque supones que está producido. directamente usando H. Directamente usando H. Si L para estar creado, puedo descargar NDHL como AI patrol step H. Sí, pero eso es un desplazamiento. AI patrol step H. Es una constante, ojo, que vale 13. Si yo meto esto en HL, estaré metiendo un 13 en HL. Tendría que sumarle Ix, porque esto es el desplazamiento desde donde esté Ix, que es donde está mi entidad. Recordemos que yo esto lo uso poniéndoselo a Ix, porque eso es Ix más 13. Lo que yo tendría que cargar en HL si quisiera acceder ahí es IX más 13, no 13. Bueno, si quiero cargar el LOW, sí, sería más 12, ¿vale? Pero vamos, que ojo con eso, que si yo cargo esto, este valor en HL, estoy metiendo un 13, y si meto el de arriba es un 12, nada más, ¿vale? ¿Lo has comprobado? ¿Esas instrucciones existen? ¿Sí? Vale. Con esto tendría en HL el puntero que me he guardado si compila, bueno voy a probar a ver si ensambla antes de nada antes de hacer más nada voy a comprobar si ensambla porque no 179 y 187 de AI control me dice que ya no le gusta esto porque tengo un patrol step que esto ya no es, era de antes, me lo cargo, fuera, ahora sí, ¿sí? Perfecto, sabemos que lo que estamos haciendo por lo menos ensambla, así que con esto me voy a poner un comentario que dejará más claro lo que estoy haciendo. ¿Vale? Queda más claro lo que estoy haciendo ahora. Cargo en hl el puntero al siguiente paso xy. Y ahora ya sé que hl está apuntando a la x de xy. Ya puedo obtener la x. ¿Cómo lo hago? LD, A, HL. Y esto sería la x. ¿Sí? En A estaría cargando la X del movimiento que quiero hacer ahora. ¿Vale? ¿Qué más? Vale, la tendríamos que guardar en el objetivo X, ¿sí? ¿Así? Vale, ¿qué más? Tenemos que incrementar HL porque HL tiene que apuntar a la Y. ¡Ajá! Eso se nos había olvidado. Bueno, voy a dejar esto ya hecho. ¿Vale? Que esto me cargaría la X y la Y en el objetivo. Con esto ya estoy poniendo X y Y en objetivo. Que es lo que hacía antes. Manualmente, para cada caso, ahora lo cojo de mi estructura. Vale, antes de comprobar que aquí me lo voy a apuntar, ¿vale? Vale. Antes de eso, ¿qué más tengo que hacer cuando ya sé que he cargado mis coordenadas X y? Lo borro de aquí. Cambiar el step, ¿vale? Es decir, estas dos de aquí estaban apuntando a una posición de la patrulla y para que yo la próxima vez haga la siguiente posición de la patrulla las tendré que pasar a la siguiente, de hecho esto si lo vemos visualmente aquí, empezarán apuntando a este byte, ¿vale? el puntero apuntará aquí, entonces yo con hl apuntaré ahí, cargaré el 6 en, en la x, cargaré el otro 6 en la y y luego tendré que apuntar aquí, pero lo que tiene que apuntar aquí es lo que tengo guardado en mi entidad, ¿vale? Lo que yo he recuperado en HL en mi entidad, que estaba en memoria, eso tengo que modificarlo, sobreescribirlo, para que apunte dos bytes más adelante, ¿sí? Esto que he cargado aquí, los AI Patrol Step L y H, que he recuperado el puntero que apuntaba a X, eso tengo que modificarlo para que apunte dos bytes más adelante, ¿cómo? Incrementamos HL. Vale, incremento HL, poner el comentario aquí. ¿Y ahora? Aquí puedo comprobar que no sea menos uno. Podría comprobarlo aquí, pero si lo comprobo arriba ya no tiene sentido comprobarlo dos veces. ¿Sí? No puedo pasar entre hl y x, no. Pero no me hace falta. Yo tengo en hl ahora mismo porque, claro, tenía hl, recordemos, hemos cogido el puntero, ese es el puntero a donde ahora mismo están las coordenadas x y que uso. Lo incremento una, lo incremento dos, por tanto, cuando llego aquí, hl está apuntando al siguiente. ¿sí? Si guardo hl ahí, ya he actualizado eso. No necesito hacer más nada. ¿Cómo lo hago? Esto que he hecho aquí así... Lo hago a la inversa. ¿Sí? ¿No? Arriba lo leo. Actualizo HL sumando 2. Aquí lo escribo. ¿Sí? ¿Lo veis claro, no? Leo el puntero de la memoria cojo los valores, lo actualizo con dos inks y lo escribo y ya está apuntando el siguiente ¿qué me falta? la comprobación no, aparte de la comprobación con esto he cogido las coordenadas x y las he puesto como objetivo he preparado para que la siguiente vez ya esté el siguiente objetivo, ¿qué me falta? tengo que cambiar al estado move to, que es justo lo que tengo aquí abajo, fíjate que ya lo tengo hecho esto de aquí es lo que me faltaba. ¿Sí? Apunto al siguiente patrulla para que la siguiente vez empiece y ahora mismo cambio muftu. Solo me falta una cosa. Controlar cuando llego al menos uno final. ¿Sí? En cuanto haya terminado eso, si esto funciona ya tengo patrullas de cualquier longitud. En una sola función. Y ya podría hacer patrullas de 25 posiciones solamente guardando las posiciones en memoria. Bien, comprobación del menos 1. ¿Dónde lo hago? ¿Aquí? ¿Sí? Antes de incrementar HL. ¿eh? Sí, incremento aquí. Antes, ¿dónde, ¿dónde antes? ¿Aquí? Entre esas dos líneas. Entre estas dos? ¿Aquí? Aquí. Vale, voy a llevarme este comentario que confunde aquí. Y aquí esto sí. Ahora estoy leyendo la x. Esa x que acabo de leer es la que puede ser el valor menos 1. Personalmente el valor menos 1 me da grima. Me da grima porque es lo que se suele llamar un número mágico. ¿Por qué no hemos creado una constante? Es lo suyo, ¿no? Para que quede claro lo que estoy haciendo. Y fijaos, os lo voy a poner, porque yo aquí podría hacer menos 1, ¿sí? Yo puedo hacer cp menos 1. Pero imaginemos que yo escribo este código y dentro de dos semanas él lo coge. Y viene aquí y lee... CP menos 1, pero ¿por qué menos 1? ¿Por qué compruebas con menos 1? ¿Qué es menos 1? ¿No? No tienes ni idea de qué es menos 1, ¿qué significa ese menos 1? Bueno, con suerte puedo dejar un comentario y decir, este menos 1 significa no sé qué, ¿vale? Pero es mucho más cómodo, ya que voy a hacer este CP, venirme, y aquí, en el h, ¿vale? que es donde tengo que definirlo, me creo una constante, Vale, de momento no lo voy a comentar mucho, pero lo que sí que hago es un S-1 que significa. ¿Sí? Entonces yo ahora vengo y aquí pongo esto. ¿Vale? Esto de aquí necesitará que haga el include. Man barra patrol.h.s. Y aquí, ahora, en vez de esto, pongo esto. Sí, hace falta incluirlo aquí. Vale. Esto me hace falta incluirlo. Estaba ya. Y esto, este CP que acabo de hacer, es mucho más claro. Y no solo es más claro que si no, mañana en vez de usar el menos uno, necesito usar otro valor, lo cambio y no tengo que tocar el código. Y no sufro la potestad de que me equivoque y que esté haciendo este CP en varios uh -huh. sitios y lo cambie en uno y en otro no. Para eso son las constantes. No solo para evitar que te confundas y cambies uno y otro no, sino para que eso sea claro. Ahora sé que estoy comprobando si es un movimiento inválido antes de ponerlo solo con leerlo, es un movimiento inválido pues entonces no lo pongo significa que he terminado, ¿sí? ¿te queda claro? vale, ¿qué hago si es un movimiento inválido? pues lo voy a hacer de otra manera, para no enguarrar este código haré si z ¿sí? parece bien entonces ahora me aquí me hago un reset patrol, ¿sí? Sí. Podría, pero he preferido hacerlo así porque me hago el reset patrol aparte. Quiero que este código quede como el patrol y el reset patrol aparte. No quiero el reset patrol aquí en medio. Para mí es más claro el reset patrol como si fuera una función aparte, en vez de tenerlo aquí en medio, que lo tendría que tabular y me quedaría más gordo, yo lo veo así más claro. No necesariamente. Puede que cuando resetee una patrulla prefiera quedarme un movimiento quieto. Por ejemplo. ¿Vale? Resetear la patrulla. He llegado, hay un menos uno. ¿Cómo reseteo la patrulla? ¿Qué tengo que hacer? Incremento HL, ¿por qué? Lo pongo así. ¿Queda claro? Incremento HL Y entonces ya puedo Obtener uno de los dos bytes ¿Dónde lo tengo? ¿Qué hago? Realmente A ver, podría hacer esto Esto se puede hacer Pero es que en cuanto haga eso HL ya deja de, valor, de valer lo que vale Ya no podría obtener el siguiente valor de HL No, pero sí puedo hacer esto. A ver, yo si quiero obtener en hl los dos siguientes bytes, yo puedo obtener el primero en a, hl sigue valiendo lo suyo. Vuelvo a incrementar hl. Y entonces podría obtener el siguiente. A ver, esto lo voy a hacer temporalmente para que lo veáis. El siguiente en h y entonces podría hacer un ld L, A y tendría en HL los dos siguientes bytes de la memoria usando HL para leerlos lo que pasa es que este último movimiento no me hace falta porque ya teniendo estos dos puedo escribir esos dos en memoria que es lo que tengo que hacer vale si obtengo estos dos bytes que pueden estar en a y en B o en B y en C lo mismo me da o sea IH pues a y h mismo y dónde escribo estos dos bytes que acabo de leer en IH ¿Dónde tengo que escribir esto? En el AI Patrol, ¿vale? El Patrol Step. Estos son los dos bytes que me tienen que volver a apuntar el Patrol Step al principio. A y H. ¿Sí? ¿Sí? y ya está, con eso resetearía la patrulla al principio y me quedaría parado en ese momento porque no haría nada o bueno, en realidad podría hacer el move to pero bueno, da igual, no pasa nada, sigo en patrol y a la siguiente me muevo, ¿sí? ¿probamos? ¿confiáis en que todo esto que hemos implementado funcione? voy a hacer, voy a hacer un clean, sí, voy a hacer un clean no os preocupéis que voy a hacer un clean no se me va a pasar. Si funciona, os dejaré para casa que cambiéis todo el tema de los punteros para los estados de la IA. Vale, ahora mismo están libres. Y cuando yo le dé, vamos a ver si la magia funciona o todo revienta, que es lo que puede pasar. Eh. no está mal. Parece que tenemos una pequeña patrulla, ¿no? Vamos a probar a ponerle más puntos, a ver si funciona. Ahora que ya lo tenemos implementado, es tan sencillo como ir al patrón y decir que queremos más puntos, ¿no? Por ejemplo, este que estaba entre 40 como está muy cerca, lo voy a meter en 60 en la X, 40 está bien. Este 120 lo pondré en 30 y le añado otro en medio para que vaya a eh, 2, por ejemplo, y 50, por ejemplo. ¿No? Para que hagamos como una especie de rombo así a ojo. ¿Sí? ¿Lo vamos? Tenemos una patrulla y podemos poner los datos, y además la patrulla, lo bueno que tiene es que ahora, al contrario que antes que lo teníamos en código, ahora son datos puros, como la patrulla son datos, es algo que podemos generar con otras herramientas, es algo que podemos modificar en tiempo real, es decir, podemos cambiar las patrullas, podemos hacer cosas con ellas, vamos a darle, ¿les parece? ¿Eh? ya tenemos una patrulla, No está mal, ¿no? Así al final es como podéis implementar comportamientos de IA de una manera más o menos fácil. Ya viste que la semana pasada hicimos move to, y ahora reaprovechamos el move para hacer un patrol. Y entonces vamos construyendo con unos y con otros. Con hacer dos o tres comportamientos de IA más, en plan de hacer uno que coja objetos, uno que ataque, uno que pueda hablar con alguien, uno que pueda utilizar a lo mejor un baúl, abrir una puerta comportamientos varios, que son más sencillos que estos, podéis hacer también elaborados, o sea, podéis hacer uno que navegue por un mapa, ahora que tenéis la patrulla, si os guardáis posiciones de waypoints en un mapa, podéis construir una patrulla copiando varios waypoints a la patrulla, por ejemplo, y hacéis un recorrido, sin más. Entonces, si hacéis varios... Ahí sí que ya el siguiente paso es cuando ya tengo varios comportamientos, en vez de hacer como ahora que yo lo lanzo con un espacio, hay que hacer que la IA decida. Esa es la parte en la que verdaderamente entramos en IA. Hasta ahora hacemos comportamientos para la IA, que, ojo, son los comportamientos los que nos van a permitir hacer, valga la redundancia, comportamiento. La toma de decisión no tiene sentido si no hay nada que decidir. Cuando tengo comportamientos que hacer, entonces toca decidir. Y entonces esa será la segunda parte de ahora puedo hacer ya Diseño comportamientos y ahora tendré que diseñar un árbol en el que diga, si esto, esto, esto y aquello, entonces el comportamiento es este, y si no es este, y si no es este. ¿Vale? ¿Alguna duda, pregunta, alguna cuestión, alguna cosa que hayáis visto que, que hayáis sudado más de la cuenta? Bueno, aparte de haber estado dormidos media clase. ¿Sí? Lo, lo del diseño muy bonito, estoy seguro de que no lo dices por mis sprites. ¿Vale? Ah, vale. El código... Hombre, profesional, profesional, profesional. Ha quedado un poco, un poco más elegante de lo que lo habíamos hecho al principio. Pero bueno, como digo, el, a la hora de hacer código que esté mejor, tenéis que tener en cuenta que esto no se hace... O sea, esto no llega a uno... No, no llega de, de correr y dice, voy a hacer un código elegante. No funciona así, no, no te sale de... Mira, hoy quiero hacer uno más elegante. Sino que hace lo mismo que he hecho yo ahora. Es decir, primero lo implemento a mano. ¿Qué he hecho primero? Que se moviera a 5.5. ¿Qué he hecho después? Voy a ver si hace dos. Ahora que ya tengo dos, estoy viendo el código que se me repite, que es lo que hemos visto antes. Se me repite esto y esto, ya sé que eso no lo quiero. Entonces es cuando construye un siguiente paso. El problema es que estáis acostumbrados a pensar que el diseño genérico se hace de golpe, que es, ¿esto se diseña así? No. Esto es a lo que me refiero cuando os digo constantemente que hace falta experiencia. La experiencia no es más que eso. Hago una cosa que es cutre, a partir de la cutre se me ocurre cómo hacerlo un poco mejor, y luego un poco mejor, y luego un poco mejor, y al final termina siendo... No tan cutre cuando ya lo hago después de tres o cuatro pasos. Es lo que hemos hecho aquí. Ha sido al tercer o cuarto paso cuando ya tiene una estructura. Pero tenéis que pensar así. Es, primero, lo hago para que funcione. Tengo una idea en mente. La hago sencilla, el mínimo necesario. Cuando esa mínimo necesario ya funciona, le hago un pasito más. Y cuando después de haberle hecho dos pasitos, veo que estoy haciendo copy-paste, pienso una estrategia para que eso no suceda y miro, a ver, estos son datos, estos son tal, donde lo pongo, es lo que hemos hecho. Si lo hacéis así con todos los procesos que diseñéis, no vais a tener problema. El único problema es que algunas veces, pues hombre, pues os costará a lo mejor más pensar cómo hago una estructura, cómo hago otra, o en vez de tomar esta decisión que hemos hecho de hacer este tipo de estructura, pues tomáis otra, y las estructuras tienen ventajas e inconvenientes. Podríais haber hecho la versión que hemos dicho de, en vez de tener un puntero aquí guardado, al principio, pues tener un eh, guardar el paso. Siempre, siempre el puntero al principio y ahora estoy en el paso. Podrías haberlo metido en la entidad. Pero claro, el problema de si metemos esto en la entidad es que hay que poner un tamaño máximo. Además, si ponemos ese tamaño máximo, todas las entidades tienen ese tamaño máximo. E ese tipo de cosas, no pasa nada, porque además, si lo hacemos una vez, lo he metido en la entidad, a lo mejor lo hago, y después de hacerlo me doy cuenta de que así no, y hago otra versión. No, nadie lo hace a la primera ¿Vale? Si yo hago esto a la primera es porque lo he hecho 70 veces Si no, no lo hago a la primera Cuando yo llego y escribo un código y hago 27 cosas ¿Por qué? Porque ya lo he hecho 20 veces antes No porque tenga un coeficiente del 2000 Porque el coeficiente que tengo es el que me permite dibujar esos sprites chungos que veis ahí ¿Vale? No hace falta más, el resto es experiencia ¿Sí? ¿Alguna duda? pregunta, antes de irnos ¿vale? para cerrar solo quiero que penséis en lo que os toca a vosotros, que es esto yo he hecho este rediseño, vosotros tenéis que rediseñar el update esta parte de aquí esta parte os toca a vosotros señores, señoritas bueno ya no nos queda señoritas se han ido o sea que señores Vale. Esto de aquí, ya hemos dicho que no queremos esta guarrada de estar haciendo, mmm, soy el 1, soy el 2, soy el 3, soy el, soy el 215, entonces sí hago call. ¿No? No queremos eso. ¿Qué queremos? Lo mismo que hemos hecho ahora, guardarnos un puntero y utilizar el puntero para hacer call directamente al estado que, en el que estoy. Y nos ahorramos todo esto. Tiene... Un par de detallitos para hacerlo bien. Os lo dejo a vosotros. Para la semana que viene. ¿Sí?